Bienvenidos a Hacienda del Plantón. Mi nombre es Marco Yoni Calderón Chacón. Tengo 34 años de trabajar en esta Hacienda. Los beneficios que hemos encontrado es que el producto ya viene dosificado con el anime y tenemos un consumo muy bueno a la hora de servirlo. Con las dosis que nos han recomendado del producto, hemos logrado acidificar las vacas entre 5.5 y 6.2. A partir de abril empezamos a usar el producto y este, hemos tenido alrededor de 200 partos en este periodo, en lo cual se ha manifestado solamente una fiebre de leche clínica. Los arranques, los piques en, en producción han sido muy buenos, diferentes a los que comúnmente hemos tenido. Los parámetros que nosotros manejamos acá este, siempre son muy altos y especialmente en, en la parte productiva y en la parte reproductiva. Las pican muy temprano, pican muy bien, tienen, están en muy buena condición a la hora del parto y la manifestación de celos es constante, posparto. Además cabe resaltar de que las retenciones de placenta no son eh, un problema acá y, y mucho menos ahora. El aporte técnico del de personal de Casa Agri y Five Bro, llegamos a conocer la dosis adecuada para esta hacienda yo recomiendo el uso de Animate porque si nos ha funcionado acá, en su pinta también lo va a funcionar